No te lo pienses, déjalo ir. Nunca lo dudes, déjalo ir. Te vendrán más cosas, déjalo ir. Él no te hace falta, seguro, déjalo ir. Si lo tienes que dejar, déjalo ir. No lo pienses mucho, que es peor Toma tu decisión y arregla el problema Con inteligencia, precisión y calma, nena Porque para vivir como vives No es preciso aguantar lo que aguantas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 Déjalo ir, te puedo asegurar que el destino tiene para cada uno preparado el camino. Nada ni nadie es imprescindible. Todo lo que te tengan que llegar te llega increíble. Pero lo que hagas, hazlo con verdad. Mirando la cara y con sinceridad Decir a Dios no es difícil en ningún sentido Sobre todo cuando sale de donde te has metido No te lo pienses, déjalo ir Nunca lo dudes, déjalo ir Te vendrán más cosas